Bienvenidos ustedes a mi canal Recuerden suscribirse a donde un registro de abajo Para que YouTube les diga cuando subo un nuevo video Y cuando no subo un nuevo video Bueno, el día de hoy la verdad es que vi un video en TikTok Y decía de maquillaje con servilleta vídeo de, de sombra Pero la verdad es que yo he decidido grabarles el video Denominado Me quedan en la cara con servilletas Así que pues bueno Vamos y tengo facebook, instagram, twitter y tiktok si ustedes quieren seguirme me diría mucho like, compartir y comentar bueno, vamos a 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos he escogido whiteboard home primer me gusta el suelo pero en mi aspecto que mi primer me encanta, es súper que bonito por eso es una tamaño si ¿Sí? no me gusta, yo no tengo que decir ahora sí vamos a la base voy a suger esta que es una de mis favoritas desde la de Google no sé cómo vaya a resultar esa chocolate El segundo que y vamos a aplicarnos por un poco Y me un poquito para las sombras, para el portal, y si me el otro lado. a las cejitas, aunque si sí los tengo un poquito bien con delineados, pero pues vamos a hacerlo. Normalmente lo que yo hago es que utilizo un poquito y me pongo acá, pero estamos en esta zona de cero. ¿Sí? Ay Dios mío, ay Dios mío, es si que me porra, porque la verdad es que sí las necesito. Ay, se si lo a utilizar un espejito. Voy a hacer nuevo así. Voy a hacer así. Ok. No lo noto. Pero acá, no sé si lo que ¿no? Pero acá está muy fácil. Entonces, lo que es un momento es hacer un y Bueno, ahora los ojos Escogí esta paleta Escogí esta paleta Vamos a ver La verdad es que sí, he tenido unos problemas, porque es el, el, lo que estoy haciendo con esto, acá. este color mm yeah. Pero en claro sí la labial este es uno de mis favoritos es un gloss pero me encanta ah, ahí Ay, el Y bueno chicos, comentarios finales. La verdad es que mmm, para la base me gustó, pero en sí para sombras eh, no mucho. Porque en eh, algunas de no corriero, pero en sí no mucho no me agrada mucho la técnica. Eh, para todos, esto, esa esponjita que viene, pero en sí, para, para aplicarme, por ejemplo, con Turing, en cámara no se ve mucho, pero en verdad se ve excesivamente así, bastante en sombras, en sombras la verdad es que sí me gustó eh, bueno, en sombras las de acá sí. Fue como que mucho, mucho, como sería eh, pero bueno, espero que les haya gustado si es así, compartan, darle like, comenten, compartir y sí Espero algunos videitos más que si sí estoy activando. Esta es mi carta que está queriendo salir. Pero bueno, desde aquí de quita Ecuador me despido. Diciéndoles un alimentar de noche. lo que ustedes estén viendo este video. Chicos, entonces por pues tener aquí me despido. Y pues, nos vemos en un próximo video. Y sí. Si? Ay, ay, ay, ay. Ay.